Hey, qué onda, amigos de YouTube. Espero que tengan un día de buena suerte. Y estamos con otro episodio con Alan Wake in American Nightmare. Aquí, donde nos quedamos saliendo ya de esta cosa. Ya que por alguna razón antes me, me puso a hacer otra vez la misión de las palanques. Pero bueno, ahí estamos con las cositas. Eh, vamos, nos vemos todo rarito, no sé por qué. Igual porque me, me peinemos de lo habitual. A ver, what the fuck, okay eh, Ok, esto ya está funcionando. En China, los ah, entonces nos quedamos en esta parte. Y bueno, yo quiero ir más bestia. O sea, yo no, no tengo ganas de explorar todo porque supone que ya todo lo hemos explorado. Ya quiero pelear contra nuestro Double Ganger. Yeah, perd me perdí, what the fuck. No me digas que me ahora me está obligando a pasar a, a. Shit. Bueno, ni modo, Fisteros. Hay que pasar donde está la electricidad. Por aquí. Y pues va a ser algo difícil. Porque pues, como que sí se ve, pero a la vez no. Y bueno, hay que ver dónde se el electrocuta y dónde no. Bueno, tampoco es tan, tan complicado, ¿no? Pero pues eh, no me dejan de otro. Yo decía que por, por algo estaba este circuito. O estas cosas. Porque antes no, no, no... No, no se para nada. Es como que negro. Eh, ah, ok. Creo que ya me pasé. Por aquí. vamos pues, aquí la puerta. Excelente. Eh. Fuck. Se supone que se debe explotado y ya no me acuerdo dónde era. Era por acá. Nope. ¿Eso también quiero encontrar a Alice, ¿La esposa de Alan Wick? Ah, ok. Eh. Se supone que. Ah, vale. Sí, sí, se supone que estaba abierto. ¿Qué? ¿Y este qué? ¿Este es nuevo? Ah, oh, no. ¡Ah, madafaka! ¡Ah, vale, vale, vale! Es que, ¿vieron ese? ¡Viuuuum! ¡Ah! Uh uh, ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Yo no los escucho! A ver, ¿qué pasa con el volumen? Que, ¡Oh, shit! ¡Están viendo eso! ¡Puso una película, madafaka! A ver... Eh, antes... Sí, sí, sí, vamos por acá. ¡What the fuck! O sea... Acabo de ver, no sé si ustedes lo vieron... A un The Taken... Con armas! Es, es lo que más me espantaba. Que en algún momento uno de estos. Pero decía que todos eran tontos. No se podía. Oh. Eh, me gustaba mucho la ballesta, pero.. <risa> Obviamente tenemos que los de los manuscritos. chidos! Así que bueno. What the fuck? No recogiste ningún manuscrito desde que me fui del video, eh. De repente estamos continuando desde la última vez que lo grabé. A ver, hay que salvar a la señorita que ahí me acuerdo ¿no? cómo se llama. Okay. ¿De? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto está padre? ¡Ah, oh, la bestia! ¿Dónde? dónde? Tiene armas. Granaderos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Oh, okay, sí me sorprendí, WTF Entonces que tenía razón nuestro Doppelganger. Fuck, ahora tenemos gente que nos lanza granadas, más esto no podía ser. Vamos para poderísima. ¿sí eh, ok. A ver, quiero ver esto antes de... Porque seguramente cuando avance... Va a estar más, este... Va a haber más biches. Pero si sí es la misma parte, ¿no? No Nomás que ahí sí se ve cómo lo mata. Ah, hijo de su madre, puso su película. Eh, bueno, ok. Supongo que si es lo mismo que vimos la otra vez. Fuck. Ahora sí, este enemigo de los granaderos sí me preocupa. Le dije que vienen con armas. A ver, antes eh, veo que todo se actualizó. <risa> o sea, hay más cosas. Okay. Sí, con vida, un poco más de vida. Eh, ¿Podría entrar al cine? Eso quiero verlo. Porque sería muy what the fuck. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nomás quiero dar una vueltecita porque... ¡Maldito doppelganger! Y yo me quiero echar unas batallas contra él, pero se ofrece Se ofrece Me la onda de sus chaneques. Ok, todavía no se puede. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ya no me quiero detener, ya que sabemos que en el mapa, wey, que te Ajá, en el mapa aparece Ok, hay lucesitas. En el mapa aparece Escucho pasos, neta Si sí era esto, ¿no? Sí Si sí, es que no sé, imagínense que ahora hay algo nuevo ¡Ah! No, Pete ahora sí se vio es que nosotros como tenemos pantalla chiquita. Cuando estamos con Emma, pues este no se veía tan bien, ¿sabes? Pero ahora sí lo podemos ver perfecto. ¡Hola! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey, wey, wey! ¡Oh, no, mata, para acá! ¡Oh, shit, oh shit! Son un chingo. Son un buen, son un buen. ¡Ah! Muédense, bichos, muédense, bichos. Ok, ok, ¿qué? Desapareció uno. Ok, eh, me preocupa. Famosa más la ballesta, eh. Pero bueno, hay que probar las armas antes. Igual es que tengo que disparar más rápido. No o sé, sea, y es en caso de que no vea algo chido. A ver, ¿puedo abrir esto? Ok, no. Vi algo aquí que me puede funcionar. Balas, sí, siempre, siempre, siempre. Siempre las balas. Es igual me, me, me limito un poquito al disparar, pero bueno. Eh, vamos, repito. Antes de que me salga a aparecer, no a oh, sí. Venga, venga, venga, venga. It's nice. It's so nice. In it's so nice, fuck you. No, don't. Oh, it's not it's you. Did did you help me? It's like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything. I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. Hello. In my head, I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God. It didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. Projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door here. Thanks. I'm just glad you sh okay. shut up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Okay. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art huh? exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Serena. Alan Wake. Holy shit, it is you. I didn't, I mean I've seen you on the big screen. I, I know your wife. Alice, wait. <laughs> big screen. Yeah. We have a film from her here. What the hell happened to you? Getting back to Alice. Oh God, yeah, sorry. Uh, it's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film. Sí, yeah, it's like I mean, it's just footage she shot of you at some point, but she turned it into this thing. It's es almost like a memorial of sorts because, you know, you're supposed to be dead. ¿Qué? Something. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Pero no es que está poniendo Qué pedo. ¿O nuestro doppelganger tiene Alice, como se esperaba? Ahora no, si ¿sí no She's alright. She's Okay, I guess, all things considered, I know we're well. going You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, you know. Yeah, yeah but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but I... There's something about him, this... God, he's so creepy. Anyway, you're not like him at all. I hope you can stop him. Sí. ok ya está la información que me deba. ¿Qué va a hacer? Ok, ok. es buena de la chava. Fuck man. ¿Supone que es un homenaje a mí? Es como si el Dr. Kangar antes. ya no sé, porque estaba en duda si esto era una realidad chida o. Este era otro universo, otra dimensión, no sé Pero al parecer sí está en la vida de Alan Wake, esta en la vida real Pero, pues, el Doppelganger se vino por acá Y como, como nos mandó a la dimensión oscura que estamos al principio Pues puede, por eso, nos grababa antes con nuestra vida normal, no sé, o algo sea. así Y muy posiblemente tiene a la esposa de Alan, que es Alice Así que, venga Es un hijo de su madre, lo sabemos Poltergeist no, por favor lo que menos quiero no es que vamos a la toda esa madre es el sistema de seguridad? que demasiado esperar en no, what the ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, a ver, a ver a la bestia Ahora tengo que destruir las como? ¿La con la lamparita o qué? Ah, ok, ok, sí tengo que columbres Ok, ok, ok, ok Eh, rápido, rápido, rápido, corramos, corramos, corramos, corramos, corramos, corramos Estoy muy quita de la Fuente de Oscuridad, lo sé Pero, maldita la Fulcanga, ya sabía que tenía que hacer Corre, corre Alan, corre, Alan Wake Corre, Alan Wake Corre, Alan Wake Porque no me un granadero todo correcto A ver, siempre que hagamos una batalla Hacer esta cosa Porque si no luego tenemos enemigos Muy cerca, ¿ya ves? Lo escucho, lo escucho, lo escucho Ahora sí lo escucho, ¿ya ves? Como que gritan Son como zombies A ver, Dale, dale, ahí está, boom Falta una, falta una, falta una Falta una, falta una, corre, corre Corre, corre, corre. Alan, corre, corre ¡Por Alice! ¡Por Alice! Ya, ahorita nunca vienen mal Ok, tenemos vida acá, así que no hay pedo. ¡Acá! Okay, ah, mira, podemos destruir a dos bichos. Ok, insertamos todas las pilas posibles, me vale shit. Mira, ahora sí estoy usando varias pilas. Ok, alguien toma. Wow. Doble plan que las pela. Oh yeah. Oh yeah. <risa> Ok, eh. Um, sí. Bien, en el caso de que al final no me guste estaba ahí por la ballesta. La otra sí, mínimo disparado una, ¿sabes? Eh. Uh, no sé. <ríe> la voy a probar, la voy a probar. Porque no me gusta un poco desechar un arma así, porque es muy indeciso para saberlo. El champion de Light puede the el fragmento del signal en su pocket, La weapon que puede cambiar lo que be. It's incomplete, Es it's pero es todo lo que tiene. Ok, ya sabía yo que podíamos entrar aquí. A ver, vamos a explorar. Aquí sí puede haber cosas interesantes. A ¿eh? consultar un poquito. Era una hora tardía de la noche. El verano casi había llegado a su fin. Ok, o sea, es de noche. Sí, miren. Me siento, entre comillas, protegido aquí. A ver, quiero explorar un poquito. A ver si me aguanto algo. No sé, no te caigas a okay, hay cosas. Como que cuando estando afuera no me da miedo, pero aquí como que siento como que, ah, no quiero salir. <risa> pero bueno, eh, hay que seguir aquí. Aquí ah, okay, tenemos un... ¿Cómo jugar Sonic? Sonic. Ah, lo ¿Qué? <risa> ¿Puedo jugar? ¿Yo ¿Estoy jugando o no? O nomás este, la... la agarré. A ver, ¿puedo jugar? No sé. Vete a la izquierda, todo la izquierda Ok, no, vete a la derecha, todo la derecha No Eh, ok <ríe> Un videojuego que no tiene nada importante Ok, parece, bueno O sea, sí, tenemos aquí un manuscrito Pero aquí tenemos cosas que hacer Entonces, ¿Dónde está? Eh, ok Ah, aquí está, aquí está, aquí está Consultar Ok, ok, ok, ok, ok. En agosto. Usa... une la escena con la página de manuscrito. Era una hora tardía de la noche. Ah, mira, por eso el verano había llegado su tiempo que en agosto. Ajá. Era una hora tardía. No, o sea, eso me está temprano eso. Ok, ok, ok. Okay. This isn't going right. Come <laughs> You've been up to something, haven't you? Too bad it's not gonna do any good. I'm a better you than you ever will be! And I've got all the time yes. in the world. Everything you got's going to be mine! Your life! Your wife! ¿Qué vas a hacer El sol up está I ahora. keep this up forever. ¡Show yourself! Whatever you say, buddy. Maldito little canker. Ok. Por una parte, ya no poder por la ballesta. Ah, la bestia. Ah, no, no, The, know, the rush of darkness is unstoppable. Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is. Amaze that loops back into itself. I'm I'm here again. de nuevo. me back. Nos volvió a enviar a acá el hijo de su madre zota. So, what the fuck? Espera. Espera. A ver, a ver. Nos. Este es el principio. Aquí empezamos el juego? Hijo de su madre. Neta. Okay. Ah, pero tenemos nuestras armas más ¿no? ya decía yo. No quiero. Las otras. Me costó tanto. Ah. Ok, ahora entiendo por qué hay tantos manuscritos de repente. Porque puedo volver a los lugares. No sé si esto vaya a ser infinito que tengamos que derrotarlo cada rato. A ver, tenemos un manuscrito. Hay que leerlo. Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this es una evolution. Some of the taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Ahora, ver, ¿qué? Nuevo enemigo aparte. Estamos ataque de pájaros, más hombres de carne y plumas. Okay. ¿De es que fue un para los ataques sorpresa. Okay. Nuevo enemigo. El espectro con razón. ¿Es mi mejor amigo. Se vienen cosas chidas, Emma Sloan. Volvemos a ver a Emma! ¡Sí! Ahora sí que hay que salvarla. Como que, le tuve más cariño a Emma, ¿no? <ríe> y bueno, con esto, espero que les haya gustado el like, si todo lo quieren, ya saben que si quieren averiguar más de esta increíble y hermosa historia. de Apóyenlo y que llegue la pista. ¡Adiós!